Y hay una perspectiva muy amplia de, de, de lo que es el diseño aplicado un poco a la accesibilidad, a la inclusión, a la diversidad. Y dar una perspectiva de la diversidad, eso, amplia y multidisciplinar, ¿no? que, que bueno, que, que al final la, la accesibilidad no es solo tener rampas o tener, sino que son solucionar solucionar cuestiones para integrar a las personas, para que las personas se encuentren mejor. Hay muchos de, de alumnos del Máster de Ingeniería del Diseño, mmm, algunos de productos de uso colectivo del, del Grado de Ingeniería en Diseño, pero luego también, lo dicho, hay varios, hay una serie de empresas. Luego también está la ONCE, que también tiene una serie de productos más específicos centrados en la accesibilidad visual, ¿no? en las personas con... Y luego también de profesorado. Estamos encantados de que haya coincidido pues, más de un mes y medio dentro de la capitalidad del diseño, porque realmente es un tema que nos parece muy importante ¿no? asumir desde el diseño, ¿no? esa posición así activa y, y de compromiso, ¿no? de compromiso social.